para promocionar un producto ganador que está en gran tendencia y nos va a traer muy buenos ingresos vamos a usar la plataforma hotmart y un producto que tiene ahora mismo una gran demanda te voy a decir todo paso a paso pero antes déjame decirte que estás en el canal de betty romerito que mi me meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia en mi canal Vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que le des like y a que guardes este video en tu, en tu lista de reproducción favorita para que lo tengas fácilmente localizable. Y sin más dilación vamos a ver cómo puedes ganar 74 dólares una y otra vez con esta estrategia de tráfico gratuito con YouTube lo primero vamos a seleccionar un producto para promover el producto lo vas a encontrar en la plataforma hotmart esto es hotmart no te piden nada para ingresar simplemente te das de alta súper fácil con un correo electrónico y tu nombre y eso es todo le das a sign up te das de alta y eso es todo yo ya estoy dada de alta ves aquí eso es todo lo que te piden tu nombre tu email tu contraseña y se acabó y cuando te das de alta Vas al Marketplace, yo ya estoy, vamos a ir al Marketplace. Este es el panel y vamos a ir al mercado, clic en el mercado. Y en este caso vamos a buscar un curso que tenga que ver con Bitcoin. Como sabéis Bitcoin siempre está en tendencia, es un producto que se vende muy bien, que la gente busca y es relativamente fácil promoverlo. Mira, tenemos 176 resultados de Bitcoin. Tenemos todos estos. La mayor parte de estos que son baratitos son libros. Yo no quiero libros, quiero un curso. A la gente no le importa leer sobre Bitcoin. Eso le da igual. Lo que quiere es aprender sobre Bitcoin, cripto, cómo invertir, cómo hacerse rico, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, me voy a buscar alguno que, que sea más a lo que yo quiero, es decir, un video curso. ¿Ves estos, estos que son chiquititos, que son de precio bajo? no son cursos mira este por ejemplo que dice ver detalles no solamente no será barato sino que además será suscripción si le doy a ver detalles ahora nos vamos a volver acá ves pues aquí lo tienes afílate ahora afiliación one click el plan de afiliación con cripto sobre el producto es un canal vip en supongo que será o, o en discord telegram no sé en alguno de esos eh, tiene cinco estrellitas está muy bien vamos a ver el precio vamos a ver los detalles mira lo que cuesta precio 379 dólares es caro es un producto premium beneficios de la venta 170 dólares y ganancia recurrente atento recurrente 170 dólares recurrente por lo tanto es una suscripción cada cuándo pues no lo sé no sé si es anual mensual semestral trimestral pero cada que la gente vuelva a comprar, yo me gano 170 dólares con 94 centavos, lo cual está genial. Yo podría darle a clic a promover y empezar a promover este producto. ¿Ves? Vamos a ver la página de ventas. Esta es la página de ventas. No me gusta la página de ventas. Tiene un videito aquí sencillo de Bitcoin Academy. Ventajas, detalles, el tablero. No me gusta, no me gusta porque no es atractiva para la gente. Por lo tanto, no la voy a promocionar. Me vuelvo para atrás y busco otro producto. Este en principio está muy bien, pero me va a hacer trabajar más de lo que yo quiero trabajar. Así que me voy para atrás y busco otro. Habíamos descartado este. Eh, las masterclass no me interesan ahora porque yo quiero algo que sea curso y no una masterclass. Me voy a ir a este que se llama curso master en bitcoin e inversiones en criptomonedas. Es este. ¿Ves? Ver detalles. Estos son los detalles, eh, curso de Master en Bitcoin, bla, bla, bla. Yo ya estoy afiliada. Esas son las reglas de afiliación. Esta es la página de ventas. Vamos a ir a la página de ventas. La voy a abrir en una nueva ventana. Mírala, mira qué bonita es. Master en Bitcoin, inversiones en cripto. Y esto es lo que a mí me interesa. Tengo vídeos, uno, dos, tres vídeos. Y el precio es de 74 dólares cada semestre. Cada seis meses a la gente le van a pasar un cobro de 74 dólares euros, euros, no dólares, si tú estás en un país que no es de la comunidad europea, te aparecerá en dólares y no en euros, pero como yo estoy en España, pues me aparece automáticamente en euros, bueno, este me gusta porque tiene vídeos sobre el producto, el curso de máster, bla, bla, bla, está muy bien, ya estoy afiliada, le voy a dar clic a ver links de divulgación, y fíjate que viene página de producto externa y página de producto. Nosotros siempre ponemos página de producto externa. Le voy a dar clic aquí a cortar. Ya sabes que a mí me gusta traquear bien mis enlaces. Así que voy a poner este. Y aquí le voy a poner Bitcoin YouTube. Porque voy a usar YouTube como fuente de tráfico. Pero vamos a ponerle un guioncito ahí. Siguiente. Añadir parámetros. Y ya sabes que lo más importante de esto es el SRC. Y aquí le voy a poner, yo voy a poner YouTube w -Y t como la fuente de tráfico. Y le voy a poner eh, Channel. Porque le voy a poner en un canal para Bitcoin. Y le doy a siguiente. Y ahora sí, ya tengo el enlace. Es este. Le doy a copiar. También puedo dar a finalizar y me va a poner el mismo enlace. Estará hasta el final. Es este. ¿Lo ves? Aquí lo tengo. Lo voy a copiar. Y... Lo voy a reservar en un blog de notas. Y le vamos a poner curso a promocionar. Vale, ya lo tengo. Y lo que voy a hacer es subir vídeos al canal de YouTube. ¿Qué vídeos? Pues los que tiene él. Él ya tiene aquí uno, dos, tres y cuatro vídeos. Yo simplemente los voy a bajar y los voy a poner en mi canal de YouTube. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Me voy aquí hasta abajo y me pone... Dejamos cuatro primeras clases de forma gratuita. Voy a ir yo a cada una y la voy a descargar. ¿Cómo la descargo? Muy fácil. Me voy a ir a Google y voy a teclear Descargar Video YouTube. Y aquí tengo varios enlaces para descargar. Este no porque es un anuncio. Pero aquí tengo Descargar Vídeos, Video Downloader, Descargar Vídeo. El que tú quieras. Tú le das el que tú quieras. Por ejemplo, a este... Y copias el enlace. ¿Ves? Este. Si, si te fijas aparece aquí abajo en esta parte de aquí. Míralo. ¿Lo ves? Le voy a dar con el botón derecho y voy a decir Copy Link. Me voy aquí. Lo pego. Y le doy a empezar. Y me va a decir que elija la calidad. Yo lo voy a poner en 720. Tampoco hace falta más. Y le voy a dar a descargar. Y ya lo está descargando. Y una vez que lo tengo descargado. Me voy a mi canal. En este caso voy a usar este canal y voy a subir el vídeo, le voy a dar a crear, selecciono el vídeo, el archivo, módulo 1, lo abro y fíjate que aquí ya es donde viene la magia, qué le voy a poner, voy a quitar eso que lo tengo por defecto qué le voy a poner para que se posicione rápido, me voy a ayudar de una herramienta que se llama Answer the Public no te preocupes que todos los enlaces te los voy a dejar aquí abajo, Answer the Public y me voy a ir a la página de ventas. En la página de ventas, me voy al principio. Y dice, máster en Bitcoin, inversiones en criptomonedas. ¿Vale? Aprende a operar Bitcoin y criptomonedas. Yo lo que le voy a poner es operar Bitcoin y criptomonedas. Lo voy a copiar. Copio. Y me voy a Answer the Public. Y aquí lo pego. paste Y antes de dar Enter... Fíjate que me dice ¿Dónde? Unit un inglés? No, yo voy a buscar, por ejemplo, España. Y si tú estás en Colombia, pues pones Colombia. Si estás en México, pones México. Y le voy a poner en español, claro. Y le voy a dar a Search. Y en España nosotros tenemos 26 proposiciones, 17 comparaciones, 96 alfabéticos y 4 relativos. 30 preguntas, Esta es lo que a mí me interesa, 30 preguntas. Yo me voy a ir aquí, operar Bitcoin y criptomonedas. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Son qué? Lo que voy a buscar yo, son las que tengan buenas búsquedas. Por ejemplo, dice, ¿cuándo operar Bitcoin y criptomonedas? ¿Cuándo invertir en Bitcoin? ¿Cuándo Bitcoin y criptomonedas? ¿Cuándo Bitcoin invertir o no? Esta es buena. Y voy a coger esta para empezar. Y es cuando invertir en Bitcoin o no. Me voy aquí. A mi vídeo. Y vamos a ponerle. Cuando invertir. En Bitcoin o no. Si cojo este título exacto. Control C. Y me voy a YouTube nuevamente. Y pego el título exacto. Me aparecen. Todas estas búsquedas, un montonazo de búsquedas, un montonazo de búsquedas, lo cual quiere decir que sí, efectivamente, la gente está buscando lo que yo estoy poniendo. Entonces, me vuelvo aquí, ahí está, lo dejo ahí. Lo vamos a embellecer un poco cuando invertir en Bitcoin. Y le vamos a poner aquí dos corchetitos que se vean chulos, o no, y tres puntitos. Cerramos los corchetitos y vamos a poner un emoji. Por ejemplo, vamos a buscar un emoji que sea de duda. Este, por ejemplo. ¿Es? Ahí está. ¿Cuándo invertir me en Bitcoin o oh, no? Y aquí, todas las dudas. Y le vamos a poner otro emoji para señalar el, el enlace. Este. Y aquí voy a poner mi enlace que tengo aquí preparado en mi blog de notas. No hace falta que lo acorte con un acortador más común, pero si tú quieres lo puedes hacer. Lo pongo. Eso es todo, no pongo nada más. Y luego, luego lo más importante, las etiquetas. Esas etiquetas las voy a quitar todas porque están preparadas para mi canal, así que las quito. Y me voy a otra herramienta que se llama Rapid Tags y en Rapid Tags voy a poner el tag generator, use tool for free, y voy a poner exactamente el título de mi vídeo. Voy de nuevo hacia arriba, este control C. Me voy a rapid tags, lo pongo, le quito los corchetitos porque eso es simplemente para embellecer. Ahí, y ya tengo todas: como invertir, invertir en mi coin, invertir en cripto, bitcoin, invertir, bla bla bla bla bla bla. Le voy a copiar, copy, me voy nuevamente a mi vídeo y vuelvo a las etiquetas. Aquí están, añadir etiquetas y las veo. Genial, ha subido. Fíjate cómo sube aquí mi herramienta SEO. Ya no puedo poner más etiquetas, me quedaría una. Voy a quitar invertir. Mira cómo invertir en México, porque invertir Bitcoin 2021. Esto lo voy a quitar y voy a poner Bitcoin 2022. Bitcoin 2022, porque es más nuevo. ¿Este invertir en Bitcoin 2020? No, voy a quitarlo y voy a poner 2022 bien, así todo lo que sea 2020 vamos a quitarlo y vamos a poner 2022 que es el año próximo estamos acabando casi el 2021 así que voy a poner 2022 en todas genial y me tiene en Bitcoin 2022 vale, genial y por último si me cabe voy a poner estrategia Bitcoin porque esto siempre vende muy bien listo, ya lo tengo todo lo demás lo voy a dejar como está. Todo fuera. Me voy al siguiente. Me va a pedir si está creado para niños o no. Le voy a decir que no. Ahora sí. Siguiente. Todo esto lo voy a dejar igual. Siguiente. Esto me está comprobando. Perfecto. Siguiente. Y lo voy a publicar. Publicamos. Y eso es todo. Con eso... Va a rankear con las etiquetas que le he puesto, con el answer de public, con esto yo ya me aseguro que son preguntas que la gente realmente hace. Y voy a subir los cuatro vídeos, los cuatro vídeos que están en la página de ventas, todos los voy a subir, los descargo, lo descargo, lo descargo y los subo. Este por ejemplo que dice blockchain, me voy nuevamente a answer de public, aquí y en lugar de cripto y bitcoin le pongo blockchain. Y busco y pongo algunas. Te recomiendo que subas mínimo 10 vídeos. 10 no es difícil encontrarlos, tú los buscas y los puedes encontrar. Y aquí lo tengo. Cómo invertir en Bitcoin o no. Ya está. Como este, voy a subir 10 y de esta manera voy a empezar a arranquear uno diario. Uno diario, uno diario, uno diario, uno diario. Si puedes subir más de uno, genial. Y lo distribuyes en el resto de tus redes sociales. Y de esta manera. Vas a hacer ventas y vas a ganar 74 dólares una y otra vez. ¿Por qué 74? Vamos a ello. Mira, me dice detalles de la afiliación. Comisión, ganancias recurrentes. Esos son los detalles. Vamos a ello. Ahora lo verás qué es lo que quiero que veas. Aquí está. Ofrecemos 95% de la comisión. 95%. Me dan casi todo. No se quedan con nada. Además, tienen también un canal de WhatsApp. Para que la gente pueda ir. ¿Ves? Canal de Whatsapp. Ahí está. Y eso le da mucha confianza a la gente. Bueno, pues tú subes tu vídeo. Y verás cómo vas a empezar a rankear. Y la gente va a empezar a, a entrar. Y va a comprar. Y tú te vas a llevar 95% de la comisión. 95. Te lo llevas todo prácticamente. El productor se queda solo con el 5%. Lo cual es nada. Tú del 74, de los 74 dólares que cuesta. Pues tú te llevas 70, te llevas todo Y es recurrente, cada que la gente compre tú te vuelves a ganar ese dinero Sin volver a hacer nada de publicidad Esto está genial, esto me gusta a mí mucho Porque es recurrente y me quedo con todo Bueno Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado esta forma de ganar 74 dólares una y otra vez Con un único esfuerzo, con la fuente de tráfico YouTube con un programa de afiliados de gran demanda, que es el Bitcoin y las criptomonedas. Te he dejado todos los enlaces para que tú no tengas que estarte preocupando por qué título pongo, cómo busco los hashtags, nada, ya lo tienes. Todo listo para que empieces a trabajar cuanto antes. Solo me queda agradecerte el tiempo que has destinado para ver este video y recordarte una vez más que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!